Aquí, como primicia, un anuncio importante, que ya el ayuntamiento había tomado la decisión de la construcción del camino que lleva el vertedero hacia el abierto de Porquero, que eso era un dolor de cabeza porque cuando caían tres gotas de lluvia, y es una demostración, yo hice reportajes aquí especiales, que mandé a nuestro corresponsal allá, Juan Pablo, y se vieron los camiones varados, chivados, eh, se les rompían piezas. Llegaba un momento en que el camino, 10 camiones... Eh, parados ahí esperando que entrara uno. Había que llevar incluso hasta una pala especial para ayudar a, a empujarlo, entonces eso producía un retraso. Además de que él habló en ese momento en que existían de parte del ayuntamiento unos cuatro camiones que tenía para eh, algunos servicios a los que no se comprometió, pero que la población desconocía, eh, móvil soluciones, porque... Eh, tenía un, una, unas, unas cláusulas específicas de servicio y qué bueno entonces nosotros en ese sentido que vamos a traer a una persona autorizada que lo es pues Eric Rissé que está ahora como encargado de esta parte para que la gente conozca, se acabe la nebulosa, aclaremos todo de cuáles fueron las condiciones en las que se contrató Móvil Soluciones, para qué se contrató, y ahí es bueno entonces que la población conozca esto y tenga la oportunidad de escuchar esa versión, y nosotros pues aclarar y servir como aliados para que el servicio de recogida de desperdicio sólido de la provincia de Duarte, la tercera capital de importancia del país, pues se haga de manera efectiva. Le damos la bienvenida a Grisé, las buenas noches, primera vez en este tocando el fondo que dirige el doctor Pitágoras Vargas. Buenas noches. Y agradeciendo tu espacio tan visto en toda la región. Eh, venimos aquí, nos ponemos a las órdenes tuyas y de cada uno de tus televidentes. Y con todo el respeto, espero eh, responder cada una de tus inquietudes. Como no, lo primero, que bueno que conozca a la gente, cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se estableció el contrato de ustedes producir. La recogida de desperdicios sólidos, las principales condiciones para que la gente vayan conociendo a qué se comprometió Móvil Soluciones cuando se hizo el contrato, si mal no recuerdo, en el 2016. Así fue, en el 2016 nosotros ganamos la licitación, eh, 5.300.000 pesos es el monto, deduciendo los impuestos, quedan unos 5 millones 30 mil pesos. Pero nosotros nos comprometimos a la recogida de residuos sólidos domésticos, como muy bien el alcalde, yo estuve viendo tu programa que regularmente cuando puedo lo veo, pero ese día tuve la suerte de verlo. Qué bueno, gracias. Y vi que el alcalde lo, lo dijo sin ningún tipo de inconveniente, porque la realidad, eso está plamado en el contrato. Nosotros tenemos un contrato de recogida de basura doméstica. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted habla de basura doméstica, bueno que le explique. ¿Qué quiere decir eso? A la quiere gente? decir que eso es basura de hogares. O sea, no incluye escombros, parques, no incluye, eh, pa, eh, ¿qué otra cosa, Restaurantes, bares, eh, industriales, que no están incluidos, hospitalarios, no están incluidos. Y nosotros, regularmente, lo que hemos hecho es darle la mano a la alcaldía, tanto a esta como a la pasada también, <coughs> perdón, y le damos la asistencia en todo lo que podemos. Ahora... Cuando la gente hace acusaciones de que en, en la cárcel está llena de residuos sólidos, nosotros siempre buscamos la manera de cómo ayudarle a las cárceles, pero no es nuestro compromiso. Esas son de las cosas que nosotros hacemos un paso más allá. O sea, que ustedes hicieron, eh, ustedes hacen eso, ¿verdad? De manera, eh, vamos a decirlo así, solidaria para que el ayuntamiento no confronte el problema, por el compromiso de ustedes fue recoger pues la, la basura que eh, destinan los hogares, las diferentes hogares. residencias en San Correcto. Francisco de Macorís. Así es. ¿Qué cantidad de equipos contrataron ustedes para, para realizar esto? nosotros ¿Y cuáles fueron esas condiciones? En ese momento equipos? teníamos unos 14 camiones, hoy contamos con 18 camiones y ya eh, se incorporan dos unidades nuevas más que yo, mi intención no era introducirla en este momento porque el vertedero todavía está en mal estado, pero dada la presión tan grande que hemos recibido en estos días y el desastre que teníamos en el vertedero, eh, tuvimos la necesidad de ya incorporarla y han, han sido una bendición porque realmente un barrio tú lo en una hora con un camión, con buenos equipos, eh, pidiéndole a Dios y a las autoridades que continúen ese proceso de mejorar el camino al vertedero porque eso es trascendental en la recogida hoy y mañana y siempre. Aclaraba el alcalde también que se iban a poner una especie de, de, de los itinerarios para que la gente supiera eh, a qué hora y en qué lugar le iba a ser recogida la basura por su sector. Y eso podría colaborar mucho para que la gente, porque también podrían, como ha estado pasando, improvisando, porque como eh, había problemas con el acceso al camino, eh, cuando no pasaban se acumulaban los despedicios sí. entonces la gente entiende eso como una crisis entonces eso sería bueno que se aclara también si va a formar parte yo voy a recibir un par de llamaditas ahora sí, a Trinidad, quieres. a Eduardo pero okay. mire, le voy a decir algo eh, si ustedes, le voy a pasar las dos llamadas yo soy un hombre que respeto mucho a los amigos si ustedes esperan que nuestro diálogo si ustedes esperan que nuestro diálogo concluya porque sería bueno que fluyan las informaciones para que después ustedes hagan la pregunta. De todo modo Eduardo Hernández, dime adelante y quédate ahí Trinidad que te paso ahora. Buenas noches, ¿Es yo quiero saber, ya usted mencionó algo ahí, de los días que van a pasar a recorrer porque aquí tenemos, eh, nos pasan 7 y 8 días aquí en el centro, atrás de Telenor, vamos a haber dicho. ...que duramos semana, una semana, nueve días, diez días sin ver un camión de basura. Eh, pregúntale si es específicamente qué sitio. ...de la carretera al que por eso esa crisis de basura sanitaria a nivel de nuestra casa... Vamos a hacer lo siguiente, Eduardo, que Eduardo, eh, a ver si tú me escuchas. Él te pregunta que dónde específicamente es para él tener pendiente... no, no, no, no, no rincón y por eso es que la gente, no, está por eso. mucho... Por bien Eduardo, voy a, voy a decir algo en defensa, eh, no se me pongan brazos ustedes por ahí son medio asquerositos ustedes no pueden la basura que se acumula hay que ver de qué manera se resuelve eso usted tirarla ahí porque todo esos desperdicio que ustedes tiran ahí en el rincón en, en, ese, en ese en ese, pequeño puente, eh, puentecito que hay ahí una cañada es una basura que cuando ya ustedes la van a tener en las calles otra vez que le va a tapar al igual que usted agarrar la basura y tirarla en los hoyos de los drenajes cuando llueve usted va a tener toda esa basura en su casa ahora le dejo a usted la respuesta así Trinidad, es, mira, Pitágora, nosotros regularmente a, perdón, vamos sí. a pasar a Trinidad para que le responda con paciencia a los demás y hablar tranquilo, dime Trinidad, adelante César Trinidad primero la llamada a mi de la federación del Comité de Padre Amigos de la Escuela del Distrito Casa y el Distrito de Resolución de la Siete. Quiero hacer una pregunta. La mayoría de los centros escolares de nosotros están recientes de basura De esta comisión, del cual están participando de manera personal de los estudiantes. ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes, como una de instituciones, todos los centros escolares? Gracias, Edith. Dice él que si. Aunque él ya lo aclaró, que si había algún tipo de compromiso de recogida de desperdicios sólido con los centros escolares, a la de las escuelas públicas en las que se está acumulando los barrios también la basura. Última preguntita. Dígame usted, buenas noches. Digo, última buenas preguntita noche. por ahora, porque apenas estamos comenzando, ¿verdad? Sí, dígame. Pitágora. Sí. Bueno? sí. Y buenas noches al señor. Saludos, sí. buenas noches. Pitágora. Sí. Yo quiero que recojan la basura puntual, okay, porque por donde dicen que son gente educada. Y y, y, y, gente, y, y gente que tiene que clase. A mí, cuando yo pongo mi, mi zafacón de basura, que es grande, me lo llenan de basura los otros. Y entonces me llenan un vertedero en el frente de mi casa, y la ve yo tan limpio, yo estoy peleando por ellos. Porque también nosotros, Pitágoras, somos unos sucios. Que, que si, que si, fa, fa, falla un día, Venimos y tiramos todo eso para la calle y no sabe que eso afecta a Pitágora. Todos los todo registros de la ciudad y tapa la ciudad Pitágoras y tapa todos los registros que, que, que están en, en en todos los sitios, en todas las urbanizaciones. Entonces eso es Pitágora. A no tirarle al otro a la basura y a, y a no ser asqueroso, donde ponen un, una funda, lo que hacen lo demás, lo de de, si, si, si es mi funda, lo que hace hacen vienen y que se, se la llenan uno y se la tiran a uno de noche y escondido Y si uno tiene un solacito limpio, le tiran los perros, los gatos, lo hace un toda la asquerosidad de los pampes se lo, tira, se, se, se lo, se, se, se lo tiran a uno pensando en que el otro se joda y nada más a darse ellos que tenemos una cultura pobre de limpieza que es muy bien también, pues yo este estoy salto de esta gente yo Dios. creo que si vuelven a hacerme eso yo voy no por un machete no no no, así. no, no, no, porque después se querría encontrar usted yo por ejemplo ayer, antes de ayer sorprendí a un vecino y dije, vecino no puede ser así, asqueroso está aprovechando que está lloviendo y agarra la barrica y está tirando de su barrica en el contempo que el agua se lo va a llevar y esa basura que usted está tirando ahí delante me va a caer en el frente de la casa mía y yo le dije vamos entonces ahora entre los dos ya que usted tiró la suya y la mía vamos a recogerla entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta ahora sí le escuchamos ok, vámonos por parte eh, el rincón de la Bono es uno de los sitios que siempre causa como un callito porque es un inconveniente entrar porque regularmente tiene que entrar de reversa el camión pero regularmente nosotros el centro de la ciudad la hacemos diaria Diaria. Por ejemplo, yo estuve hoy en Puerto Plata visitando y tuvimos una invitación del alcalde donde nos mostró a nosotros que ellos recogen el centro de la ciudad tres veces a la semana. Y nadie se atreve porque hay un régimen de consecuencias donde ha habido personas que han pasado hasta tres meses en cárcel por haber violado la ley de residuos sólidos. Entonces, lo primero, las ciudades más limpias del mundo son las que tienen más altos régimen de consecuencias. Aquí no hay ningún régimen de consecuencia. Usted puede, Yo mismo he encontrado personas tirando basura, desaprensivo, con el camión adelante. Y lo que me dicen es una, en un tono amenazante: haz lo que tú quieras. Porque no hay ningún régimen de consecuencia. Y nosotros, Móvil Soluciones, no tiene autoridad sobre nadie de fiscalizarlo. Ahora yo me he parado en negocio. Aquí hay negocio que si el alcalde y yo andábamos juntos y nos paramos en una surtidora que está ahí en la Papi Olivier con, con Colón. ¿Y nosotros le encontramos tirando residuos sólidos en la calle? Yo, yo presenté un reportaje y pasé el momento y lo cachamos en el momento en que estaban recogiendo en una barrica. Y después que recogían la barrica, la tiraban en la calle y se llevaban la barrica. Entonces, nosotros estamos luchando contra un pueblo que no tiene orden, pero sin embargo, vámonos a otro punto. ¿Tú pero, has ah, oído? pero ahí en eso que usted habla es bueno decir lo siguiente, alcalde, una pequeña idea. Existe una ley de y pero hay una ley orgánica municipal y existen sanciones que van desde multa y salarios mínimos hasta prisión. Y usted tiene y puede aplicar ese mecanismo, porque una vez que una persona que se encuentre así, usted lo someta y usted le ponga una multa y lo detenga, eso va a sentar un precedente y va a hacer que otro lo respete. Pero lo triste del caso es que la gestión pasada no lo hacían. Así entonces es. tú dices, ah, pero bueno acá, entonces en esta sí lo quieren hacer. Pero no solamente eso, en la calle San Francisco nosotros recogemos negocios donde sacan prácticamente un camión completo de cajas, sin ningún tipo de, de, de aviso. La tiran en el medio de la calle y cierran su negocio. Eso hay que penalizarlo. Estoy, estoy de acuerdo. Yo te puedo mostrar las imágenes que las tengo todas. Yo si tú quieres te hago una carpeta y tú la puedes ir pasando una por una. Oh, pero claro que sí. Para, para que, que no tú veas cada una de las situaciones que nosotros pasamos. Pero como te decía ahorita. Yo quiero que cada uno de tus televidentes de barrio San Martín te llamen a ver si hay alguna queja. Oye, ¿qué barrio te puse? Un barrio donde aquí la gente lo tiene marginado y es uno de los barrios más decentes. Y, El más, día, limpio. y más limpio. El día que corresponde la recogida en ese barrio te ese encuentra la toda vaca. la basura afuera. Ese Ahora, saca. no deje de pasar. Ese día yo hasta mi camioneta voy y le recojo si no puedo. Porque es un barrio que cumple y hay que cumplirle. El barrio Santa Ana es otro barrio que hay que aplaudirlo, el barrio eh, La Javiela, también hay que aplaudirlo, que hoy corresponde la recogida esa gente saca su basura el día que corresponde y no hay ningún problema, usted va mañana y no encuentra basura en La Javiela entonces son de las cosas, pero en la calle Colón usted cruza en la noche todos los días y todos los días en la mañana ya usted encuentra fundita de ese tamaño pequeña, porque la gente no quiere tener una funda retenga su residuo hasta la noche que es lo único que se le ha pedido todas las noches el centro de la ciudad se interviene todas las noches, menos el domingo en la noche, que es el único día que le damos si de... todas las noches recogen el centro, de qué hora qué hora de qué hora, nosotros empezamos de las 6 de la tarde en adelante hasta las 12 de la noche 1 de la mañana, eso se hace ese es un horario importante porque no se produce cúmulo ni tapones y hay, a esa hora no hay congestión. pero con importante. la esperanza de que en la mañana no saquen los residuos sólidos pero no vale de nada porque no hay un régimen. es lo que Tú... yo digo, pero si usted se negó que se adelante en la mañana, Ah, usted lo tiene una parte del ayuntamiento que es la que parte fiscalizadora y que es co-responsable por el contrato. Usted le asignan por las responsabilidades para las escuelas de fiscalización, atiende el ayuntamiento. Usted hace así, mire, señor, una carta. Todo lo una idea, si sí, una carta. A partir de ahora el ayuntamiento le notifica a ustedes que en el centro de la ciudad se recoge la, los desperdicios sólidos en la noche, no lo pueden sacar en la mañana. El que lo saque en la mañana será multado. Usted verá que eso va a cambiar. Y nos ayuda a nosotros y podemos hacer cada uno de nosotros nuestro trabajo mejor. Para que la ciudad esté limpia. Y la ciudad que interesa, se va a mantener, pero tiene que haber un régimen de consecuencias acuerdo. Nosotros no podemos luchar contra una población desorganizada Y que haga lo que quiera Que hemos tenido en estos días No vengo aquí a justificar Pero lo que hemos tenido en estos días Es un desastre en el camino del vertedero Nosotros cuando en el 2017 Tomamos la decisión de intervenir ese camino Por cuenta propia Y gastamos más de 12 millones de pesos Ahí están las empresas de aquí de San Francisco Macorís Que nos dieron servicio Pero lo grande es que gastan 12 millones de pesos Y como no es una solución definitiva Vuelve el problema Correcto, el pero nosotros con la esperanza de gestiones, de, de instituciones anteriores, como lo era Dominicana Limpia, que nos ofreció a nosotros personalmente que el camino se iba a intervenir. Nosotros hicimos el, el convenio para hacerlo porque los camiones no podían entrar. Teníamos esta misma situación. Lo hicimos. Ahora, nuevamente, cuatro o tres años después, el camino vuelve y se deteriora y no podemos hacerlo nuevamente porque no podemos. La empresa no tiene unos beneficios que justifiquen una inversión de esa magnitud. ahora Gracias a Dios y a la intervención de todas las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís, especialmente el alcalde se ha preocupado porque entendió que esa es la problemática más grande, porque de sus cuatro unidades, las cuatro se le dañaron, es una realidad, o sea, un 100% de sus unidades se le dañan y se ven la necesidad de rentar equipos, que está muy bien discutible. No que a ustedes se le dañaron dos unidades también? No, a nosotros se nos dañan a diario y las reparamos a diario, porque tenemos un tren, yo tuve que mandar un equipo de Santo Domingo de mecánico extra para trabajar en este trabajo en esta en esta operación en estos momentos mete camiones nuevos que no estaban supuestos entrar a ese vertedero yo le entré sin autorización por encima de todo el mundo para darle una pronta respuesta a nuestro pueblo porque a mí mismo yo no, yo no, no tenemos vida nosotros en estos días y queremos cumplirle a la población que eso a eso que nosotros vinimos muy bien eh, hay otra parte que sería, sería interesante buenas noches Sí, buenas noches, Jacobo de Cuesta Blanca. Pedro Jacobo, dirigente de Cuesta Blanca. Y Pedro, quiero pedirle disculpas a ustedes, la invitación que nos hicieron con el general, la presencia allá. Me enteré un poquito tarde, me enteré eh, a eso de las cuatro y por eso no pude acompañarle en la reunión allá. Pero para la próxima estaremos, o sea, yo soy muy responsable cuando el pueblo me coge a mí como su interlocutor y sobre todo a ustedes, a raíz del proceso belgario. Pero haz tu pregunta, adelante Pedro. Está yo digo, fue ahorita que salí de esta reunión, pues ser bastante eh, amplia. Sí. Fíjense bien, eh, con lo que... Hablando de la cuestión de la basura, es muy importante que a las inspecciones que andan a recoger la basura, eh, lo, lo, lo advierten a que cuando van a recoger la basura, que ejército y que yo lo dejen en la calle, porque yo tengo, yo puedo enviar de hobby un video a, en un posto, no, pero no me gusta seis años, que que para que ellos lo y lo ayuden a eso. No, pero Pedro, oye, oye, esto Pedro es bueno que tú me envíes el video porque ellos cumplen, ellos son muy estrictos la compañía Móvil Soluciones que dije que ahora está dirigiendo Rice que pertenece a la familia Risse, con con el manejo de sus empleados, entonces sería bueno que tú me lo envíes porque una persona que actúe de manera negligente ellos tienen los mecanismos para hacer lo correctivo con esa persona, y si esa persona pues no se somete, pues tú sabes que van a prescindir de él, y entonces es interesante saber de dónde fue eso y cómo se produjo Otra Otra parte, fíjense bien es voluntad política que no va también, que le importa al gobierno, el TVM y vez tenemos. él pudiera hacerlo y apartar de eso, que eso para el gobierno es una simple caballá. entonces para algo tan importante y de salud, que esa parte, yo me parece que las autoridades tienen, tienen que hacer la gestión, tanto el gobierno y el síndico, eh, desde que aparten eso, lo preparen y lo Terminó el relajo. Desde que pues, si le pidan material, vuelven lo mismo, vuelven bueno de otra vez, bueno lo mismo. Eso es que hay que ser prepararlo y apartado. Eso es lo que yo me parece. ¿Y a qué autoridades? que forma a hacer gestión por gobierno? Gracias. Muy bien, yo lo que haría como gobernador, alcalde, a mi amigo Olmedo Cava y a las demás autoridades de este pueblo, yo me le mudo allá al presidente. Mire, presidente, tenemos una tenemos una urgencia eh, con el, el asunto y, y nos está afectando. Y nos está afectando no solamente a la sociedad, pues también le afecta políticamente, porque la gestión que se va a evaluar no es a Movisoluciones, es la, la gestión del PRM y de las Rosas, hay que estar claro en eso. Me le mudo allá. Y le digo, hay que resolver ese problema. Eso es una idea que yo, yo le doy. Tengo dos, tengo dos quejitas antes de que no quiero que se me escape. Okay. Yo soy testigo de eso porque le caí atrás una vez al joven. Yo vivo en la Brugal, en la calle Perla, en la esquina de Guillermo Padilla. Y le caigo atrás, le digo, joven, miren, usted no pueden. Ustedes tienen que programarse para ustedes recoger cuando están en los camiones compactadores y no venir porque me hacen más daño cuando me recogen los desperdicios y en el frente de mi casa me compactan la basura. Pues ahora, ahora me lo hacen de maldades, porque yo me paré y lo paré. Y le dije, mira, no me, me, me exprimen la basura y me compactan y me dejan eso ahí. Entonces te tengo esa quejita para ver de qué manera se. ¿Tú vives eso. en la brugal? Así es. No te preocupes, que yo sé cuál es ese chofer, yo le voy a llamar la atención. Y a cada uno de ellos, porque no es que no hay fallo, son pero te, es bueno que ¿cómo? ustedes lo sepan y que existan Mecanismos como este que lo ve tanta gente Para que ustedes se enteren, yo voy a coger mi libretita y se la voy, sí. Ya que tengo su número Y se la voy a hacer llegar porque yo creo que en la medida Que todos mejoramos para que el servicio Se cumpla es mucho mejor Mira Pitágoras, ese teléfono está abierto las 24 horas Aquí hay gente dirigente De, de todas partes, de todos los barrios Que me llaman a mí A todas horas cuando tienen un inconveniente Y saben que yo siempre estoy disponible porque En el momento que tú asumes eh, este puesto que, que, que, ha, que han confiado en mí es para yo responder dignamente a cada una de las personas que confían en nosotros. Buenas noches, dígame usted. Ahora sí, su preguntita, dígame. Buenas, buenas. O su queja, dígame. Hermano, sí. eh, yo quiero decirle al amigo, yo no sé si es el dueño, el director de esa empresa, pero hay tres cosas importantes. Mira, cuando ellos van corriendo, se le importa el un saco tirado, la libertad yo le he visto, lo mandas a parar, le ha caído atrás. Y eh, le, le dijo, eh, ¿sabes lo que me dicen? Eh, métalo usted en, en, en la guagua suya, me dicen. ¿En, o sea, qué, ¿no en, qué parte, ¿En qué parte de la libertad, En Gustavo? la libertad lo hacen cada rato. Pero, pero, es, qué, pero es, es Gustavo, ah, ah, ah, a, escucha, a, a ver si tú me puedes escuchar. Es bueno que tú le digas específicamente en qué parte de la libertad tú has visto eso. Pero yo he ido bajando después de la Luperón, como que va para la bomba y en la parte de la ribera. A mí, yo sabe, tú sabes que yo, yo, sabe, yo soy abogado y me gusta hablar con pruebas. Cuando tú veas eso, sí, grábamelo. Sí. Envíame lo que yo solo envío a él claro. y tú verás sí. cómo eso se resuelve. De, déjame decirte dos, dos, dos cosas más importantes. Imprimen el camión donde donde hay más gente. Entonces, eso eso está dañando, dañando el medio ambiente. Esto es otra cosa. Le gustan hacer los tapones a una hora pico. Eso no se puede porque eso está prohibido, entonces uno, uno ya está alto de esa vaina, y uno discute con ellos y se lo dice, no lo hagan, lo, y siguen, siguen entonces otra cosa, cuando la están recogiendo a la basura también, en la parte céntrica porque yo trabajo en la parte céntrica eh, eh, se llevan una parte y dejan la otra porque yo falta, porque ya falta entonces eso, eso sí no sirve, porque yo creo yo creo que eso no tiene una solución así, digo yo Muy bien Gustavo la gracias por tu llamada, dígame usted Hello. Sí, Hola Sí, buenas noches, dígame dama Oye, eh, la calle tercera la segunda, cuarta, del ensanche limpio, el ensanche que nadie conoce y he olvidado por el pueblo y todos los gobiernos que vienen y vienen, ahora están haciendo una cosita. Vamos a ver si la, si lo, la faltan, vi que no sé. Me hacen lo mismo frente a la casa, la tercera esquina, segunda, que me crimen el camión, ahí, óyeme, y eso es un desastre, que no hay que Eso lo hacen todos los choferes que pasan por aquí. Ese camión que pasa a los jueves, creo que es. Y una de basura que no tiene madre, ya tú sabes. Ahí está. Muchas gracias, dama. Mira, Pitágoras, el caso de los liciviados que en un momento dado, lamentablemente, a una casa le va a tocar en el frente, porque eh, la parte de atrás solamente coge una cantidad. Lamentablemente, en mi caso, me ha tocado a mí también de que lo hagan frente a mi casa, y no es agradable en ninguno de los momentos. Entonces, esos camiones, a través del tiempo, van eh, teniendo fisuras, donde lamentablemente, cuando la basura se comprime, Bota ese lisiviado. Pero no solamente eso, a veces nosotros, como almacenamos nuestros residuos sólidos, influye mucho. Si tenemos barrica y la barrica quedan abierta y llueve, toda esa agua va junto con la basura al camión. Entonces, son de las cosas que vienen como consecuencia. Nosotros, o sea, que sería bueno educar a la población para que ponga su basura. Donde no se y, le contamine. O sea, con barrica y sus tapas. sería lo, lo, lo, lo Eso ideal. sería lo más ideal para evitar que eso pasara menos. Porque en un momento dado la basura dominicana regularmente es muy húmeda porque viene toda mezclada. ¿Qué cantidad de basura diaria aproximadamente ustedes recogen? Nosotros recogemos entre 300 y 350 toneladas, ¿Toneladas diaria, diarias, que es lo que la gente no comprende. Aquí cuando la basura hace picos en los días feriados como los días de la madre, día eh, navidad, se nos sube un pico de hasta 400 toneladas, por eso hacemos un promedio. Porque la cantidad de basura que aquí se produce es mucha, y los barrios son bien grandes. Un ejemplo, Viste Valle es uno de los barrios más grandes. Eh, es el barrio más grande que hay en San Francisco de Macorís y nosotros lo abarcamos completamente. Hay partes donde tenemos dificultades, como lo que es Mamatingó, que todo el mundo sabe, lo que es Santa Luisa, esa zona donde hemos tenido problemas por... por el, ...el acceso al camino. ¿Y, y, y ¿qué, han, eh, qué han planteado ustedes para, para ir resolviendo esas esa dificultades que se le han presentado? Y hay una pregunta interesante, que me enteré con lo que decía Siquio y tenía cierta lógica... ...porque pudiera ser que esas condiciones variaran. ¿A qué tiempo se hizo el contrato con como soluciones? Y si ese contrato prevía algunos tipo de ajuste por indexación, inflación... O si ustedes todavía tienen márgenes de ganancia, porque cuando ustedes hicieron, por ejemplo, el contrato, el dólar estaba al 37, 39 por 1, y al estar 56 por 1. Entonces él explicaba una parte ahí que yo no entendía que sería bueno explicárselo al pueblo también. Si sí, tú quieres, te lo explico ahora mismo. Sí, después te llamo okay. Buenas noches. Buenas noches. Tú sabes, en este espacio eso es respetuoso. Lo ve sí. tanta gente del pueblo que siempre están ellos primero. Claro. Dígame. Sí. Pitágara. Sí. Eh, mire, yo quisiera. Que se lo bájate, bájate el volumen del sí. televisor, hermano, para ya poder aprovechar tu llamada y escucharte sí. bien. Sí, por favor. Que le explique al señor lai que cómo esos muchachos trabajan atrás de los camiones. ¿eh? Porque yo el chocó es huyendo, que va y no se paran en ninguna casa a recoger basura. Es ¿Eh? ¿Eh, huyendo como atrás de un caballo y corriendo. ¿En qué sector tú vives? <risa> no sé lo que al cine en los piantinos ellos no se paran, ellos no se paran ellos en una bien, de los estoy huyendo, el camión no se para ni un segundo y ah. si usted se le si usted no está pendiente cuando el camión sale a la basura le dejan en la basura con todo la muy bien gracias a usted por llamarme no de los piantinos eh, primeramente te contesto tu pregunta sí. que el contrato prevé un ajuste económico todos los años nosotros no hemos recibido nunca un ajuste económico eh, aún con la variación de la tasa del dólar, que habla claramente de que si varía la tasa del dólar y la densidad poblacional. Un ejemplo, todas esas urbanizaciones, eh, lo que es la CEJA, eh, han abierto proyectos y todos se llenan de un día para otro. Nada de eso estaba construido hace cuatro años. Son de las cosas que prevé el contrato que nosotros necesitamos reunirnos y reajustar. Quizás este no sea el momento por la crisis que hemos estado pasando en estos momentos. pero pues Yo tenía una idea correcta de eso. cuando Claro, el claro. Entonces, desde que esto pase y de que se estabilice todo y de que otra vez la ciudad esté como, como siempre debió de estar, entonces sí tendremos que sentarnos porque en Santo Domingo el costo de la recogida de basura anda en 38 dólares por tonelada. ¿Y aquí lo están haciendo por cuánto? Nosotros lo hacemos por 11 dólares. O sea que yo estaba viendo incluso a algunas licitaciones que el alcalde me mostró de, de compañías que expresaron que el, el servicio al mínimo, bueno que la población lo sepa lo quiero decir, y, y fíjense que yo ni siquiera tenía el placer de conocer de manera personal a sí, Lisset, y grisé pero quise hacer la, la invitación, pero me gusta investigar y estaba viendo que las tres compañías que él consultó decían que la que se lo hacía más barato, el mismo servicio que ustedes ofrecen, se lo ofrecía por 9.500.000 y no menos de ahí. O sea que estaría hablando que ustedes tenían que producir también algún tipo de, de, de indexación en ese sentido para que ambas partes estén así fechas y ver si el, el ayuntamiento puede estar a la disponibilidad de pagarlo. Pero vamos a, a seguir con el tema de basura. Dime Juan Pablo Estrella de la Peña, nos llama, dime. Bu Buenas noches y saludo a la visita que usted tiene ahí. El señor Muchas gracias, Eri. igualmente. Eli, Juan Pablo Estrella, yo soy reportero de Pitágoras sí. Hola, Juan Pablo. A él lo mandamos a hacer un reportajes del vertedero para que se viera en la realidad ah, como los bueno. estaban quedados y aquí la gente se enteró de esa crisis que había. Claro, qué bueno. Dime. Sí, producto de ese reporte es que se va a reparar la calle. Sí, gracias. Nosotros continuamos de ahí en adelante haciendo varios reportajes, incluso subimos a la parte alta cuando hicieron el lanzaron la basura a la calle. Pudimos notar varias cosas, por ejemplo, y es una recomendación humilde de mi parte, que por ejemplo quizás los camioneros y los motores tienen su supervisor, pero simplemente de iniciar la ruta, no de seguimiento del trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso que usted dice de planificación está muy bien, pero ¿qué hacemos con algunos sectores que no están planificados con ningún día de la semana? Que le pasan 7 y 10 días, como el caso de la parte alta, cuando hicimos el reportaje y la semana pasada le hicimos uno, Creo que se llama ese sector ahí, Mirabel o San, San Vicente. Esos sectores duran 7 y 10 días sin que le pase la basura. O sea, ellos no tienen planificación de ruta. O si la tienen, no se supervisa para que le den el seguimiento. Y ellos Entonces, no conocen qué día se les que se oriente ese tema. Sí, Mira muy bien, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas... Juan Pablo, gracias por tu ayuda en ese reportaje tan importante. Pero no es así solamente Pitágoras. Lo que pasa es que cuando tuvimos esta crisis en este momento, hubieron sectores que se sacrificaron un poco más. Los camiones pequeños, que son los que van a esa zona, son los camiones que más sufren porque el vertedero se hace en unas canaletas donde solamente los camiones grandes. El camión bajito, como es más pequeño, se viene queda. rozando y no puedo por eso es que esos sectores donde necesitaban los camiones pequeños fueron los más sacrificados algunos sectores nunca se dieron cuenta de que hubo una crisis porque eran camiones grandes los que podían entrar y entonces, no le faltó el servicio y no le faltó el servicio entonces eh, eh, lamentablemente esa es consecuencia de todo ese atraso pero ellos sí saben qué día les corresponde porque los atrasos han venido de desde de, de, de, de que empezaron las lluvias realmente el camino empezó con un deterioro desde, desde el año 19, 20, más o menos, empezó el deterioro, pero ahora fue cuando empezaron las lluvias que, que colapsó prácticamente. Si ustedes quieren, yo con mucho gusto les sirvo de, de, vamos a decirle, de vocero, de manera honorífica. Es bueno que esos horarios... Lo retomemos inmediatamente se retomen, y cuando se retomen, usted me dé el itinerario para nosotros dárselo a conocer aquí. Al así pueblo. lo haremos y así hacemos una colaboración con la población para que esté pendiente qué día le toca y cuándo y así se evita el cúmulo innecesario de despericios. Solo tengo otra llamadita. Buenas noches. Me ofrezco de manera. Gracias Pitágoras. Sí, buenas noches. Dígame. Buenas. Le escucho. Adelante. ¿De ¿Dónde me habla? Ah, otra usted el Martín de San Martín. Usted, Muy bien, bien gracias, gracias a Dios. A usted, Excelente, gracias a Dios. Bien, eh, Tú sabes que la, la agua está empezando ahora y lo que tenemos barrica, siempre le damos hoyo a la barrita, no se acumula agua. En la barrita, porque si la ponemos en un picho, la agua se la lleva a los cinteros, pero no me hable que, que se acumula agua en la barrica. Dice, dice, dice, gracias, de San Martín de Porres que. ...que quizás no tienen manera de que se evite... ...porque hay agua... ...y dice cuando la ponen con la tapa... ...los piperos se la roban... Este sí, es, una es, cosa, un problema. ...es una cosa espectacular... <risa> ...es eh, muy difícil... ...en otra en, en otro aspecto... Eh, ...licenciado Eric Grisel... ...sería interesante saber también... ...el contrato... ...porque hay algunas modalidades que no, la gente no conoce... ...por qué tiempo se hizo... Eh, las responsabilidades de las demás que ustedes tienen... ...porque hay una parte que quizás se ha olvidado... ...se retomó en algún momento diciendo que parte de, de, la, de usted haber ganado la licitación se debía a que había un compromiso también por la transformación del río Jaya? ¿Qué siento ahí de eso? ¿Cómo diría el compromiso? Y si esa parte pues está pendiente de Bueno, cumplir? realmente en el contrato no está ninguna parte donde hable de, del río Jaya. ¿Y de dónde viene esa...? esa, esa bueno, esa? eso fue una motivación de quien estaba, que era José Ramón Díaz, una persona muy... y se involucró bastante con el río Jaya y fue una de sus de su campañas, trató de que de, de mejorar el río Jaya. Pero si sí nosotros tenemos una planta de transformación de residuos sólidos, que eso sí viene en camino y es uno de nuestros planes para que ahí definitivamente se acabe lo que es el problema de residuos sólidos de la región completa. O sea, estaríamos hablando ya de un proceso de reciclar la basura. Pero completamente, de, de completamente. Mira, Pitágora, cuando nosotros incursionamos en algo es porque queremos hacerlo bien. Si nosotros no lo hemos hecho como la población espera es porque hay dificultades que se nos escapan de la mano a nosotros. Pero tú, como bien conoces nuestra familia, siempre hemos tratado de dar lo mejor claro, claro. y de ser responsables con lo que hacemos. Claro. Pero cuando hay un, una situación como la que nos ha pasado con este camino al vertedero, eh, se nos tranque el juego Pero nosotros tenemos la intención Inclusive hay una planta comprada prácticamente Esa va, es una noticia muy importante La estoy dando aquí la primicia Porque Qué se bueno. instalaría en la región Donde ahí eh, Todos los desechos sólidos de la zona entera Irían ahí Esa es nuestra intención Y lo importante es comenzar a educar a la gente Para que clasifique la basura Para que los alimentos lo echen en un lugar Para que los plásticos lo echen en otro Los cristales en otro Eso sería importante porque eso colaboraría eh, de esta provincia que produce, imagínese usted me acaba de decir, entre tres, 250 a 300 toneladas diarias. Pero son plantas que trabajan sobre las 500 toneladas. Las 500. Entonces, por eso es que no es tan fácil el engranaje, no es tan fácil. pero Estamos trabajando para eso y esperemos que en, en unos años, cuando ya la cosa cambie, esto sea cuestión del pasado, recuerdo, malos recuerdos. De malos recuerdos, incluso a partir de ahí sería muy rentable el negocio. porque Esperemos partir... en Dios que en un momento sea llegue la rentabilidad, claro. porque mientras tanto tenemos cuatro años en rojo. En rojo. En rojo, en rojo completamente. Perdiendo, la gente entiende que no. La gente no. La Por gente... eso aquí el alcalde dijo ahí sentadito, calladito, mira. No me hablen de la crisis que se me armaría si me van los rises. Vamos a ver cómo arreglamos eso. Yo, bueno, pues pónganse de acuerdo. Bueno, entonces. lo primero es que a cada ustedes como periodista, yo puedo darle el nombre de 10 o 20 compañías que hacen este trabajo que nosotros hacemos. Y te garantizo que no vendría ninguna a San Francisco de Macorís. Porque los números que nosotros tenemos, yo me reuní con personas y me dijeron, Eri, ustedes tienen el contrato más barato a nivel nacional. Ustedes están dañando el negocio. ¿Cómo? Le dijeron, a ustedes suban eso, porque después entonces el negocio lo vendemos. En Santo Domingo cuesta 38 dólares y nadie maneja el vertedero. El vertedero de Duqueza hay que pagarle 3 dólares por tonelada para recibir los y residuos. Todas las que ha generado y vertedero. toda la crisis que ha generado. Y nosotros manejamos también el vertedero por los mismos 11 dólares. O sea, nosotros cobramos 9 dólares por la recogida de basura. Que son cosas que nadie lo sabía, porque por eso yo quería que hablásemos del contrato y que estableciésemos este diálogo frucal para que la gente... Pues escuchara, porque muchas veces eh, tú sabes que hay nebulosas interesadas, y yo simplemente quería que se aclarara todo, con la mayor transparencia, para ver de qué manera juntos podemos tener una ciudad limpia, porque en la medida que ustedes hacen el trabajo, nosotros nos beneficiamos. Así es. Y lo que la intención más grande es que eh, el alcalde nos siga ayudando con lo que es, lo que estuvimos hablando de, de los policías municipales que lo necesitamos para para imponer lo que son multas, cuando la cosa se organiza un ejemplo, nosotros aquí nadie se pone un cinturón de seguridad, tú lo sabes Eso yo lo verdad. sé, y hasta que vinieron las multas eso es verdad, entonces eso es verdad. Eh, aquí aprendemos el dominicano aprende con el bochillo establecimiento comercial que me haga un vertedero en el frente, establecimiento que no cumpla con reglamento, establecimiento que va multado se le da una cartita primero notificación graciosa y multado y eso es así, buenas noches y estamos colaborando porque los que tienen grandes beneficios también deben comportarse en reciprocidad con los beneficios, buenas noches Eduardo Durán, adelante Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, un momentito, te paso ahora que tengo un llamada primero. Eh, para decirle a usted y al caballero que está ahí. Saludos, buenas noches. El caballero que está ahí eh, se llama Eric Risse, que es el encargado de... de Saludos, sí, buenas noches. el no director no, me, me expresé de esa manera. Sí, no te preocupes. Eh, si ¿sí podrían eh, como cambiar esos camiones, porque es que esos camiones ya están muy viejos, como que ya no, no tienen utilidad. Eh, ahí está, él te va a responder ahora. Tú lo pinta muy bonito y fácil. Le respondo inmediatamente. Sí, claro. claro que sí. Miren, la intención de nosotros, más que de cualquiera, es cambiar esas unidades. Lo que pasa es que el camino al vertedero, como está en ese estado. No queremos comprar una flotilla o sea, hacer nueva. hacer una inversión hasta que eso no se resuelva. Hasta que eso no se resuelva. Inmediatamente nosotros cambiamos, empezamos a mejorar la flotilla inmediatamente, porque para nosotros es más problemático tener una flotilla vieja que tener equipos modernos. Pero lamentablemente el alcalde, don Siquio, recibió una unidad nueva que se la ganó con Dominicana Limpia, el alcalde anterior, y esa unidad no duró un año funcionando. Si el camino lo, la, la destruyó, la destruyó. Entonces, si nosotros compramos 20 camiones nuevos, de los 20 camiones a los 6 meses ya quedarían 15 en mal estado. Entonces, lo que estamos luchando con esto, con un costo de mantenimiento alto, pero esperando ya la intervención definitiva, que cómo está. Porque recibimos equipo, ya, ya Obras Públicas está aquí, vino con nosotros, estuvimos viendo una mina en Naranjo Dulce que lamentablemente la comunidad no permitió explotarla. Eh, pero sí, vi, que, vi que se opusieron vi que ah. se opusieron a sí mismo pero nosotros tenemos, vamos a seguir buscando minas, que en Platanal hay una que nos interesa y estamos ayudándole en todo lo que podemos porque definitivamente es una realidad de que lo vamos a intervenir iniciar el, el, el ruto porque se fue el internet porque ¿sabe que hay gente que se comunica por WhatsApp eso, eso es fundamental bueno, bueno tengo aquí varias preguntitas por WhatsApp voy a, voy a cumplirlas ahora sí. brevemente porque me gusta dar respuesta respuesta a todo a la gente que nos sigue, y este diálogo era necesario, yo creo que debe ser uno de más que debemos tener de manera permanente. No, no, no, cuando usted quiera, yo estoy a sus órdenes. Me dice José Abreu, Pitágoras vivo cerca del tanque y por aquí la, la recogida de la basura a veces inconsistente, pasan ocasiones una vez a la semana, en ocasiones dos. ...para que no tengan pendiente... ¿De qué? ...del tanque... Dice, ...dice él del tanque... ...eso es cuando usted sube ya por la... ...Gastón Fernando del Igne, ...por donde suben los choferes al final... ...ah sí... Allá. sí. Lo, lo, ...lo vamos a poner en cuenta... ...porque no es que no tenemos deficiencia... ...en algunos puntos... ...y debemos mejorarla... ...y cada una de esas quejas nos llegan a nosotros... ...muy bien... ...aquí tengo entonces... ...a José Ramón Rodríguez... ...dice José Ramón Rodríguez... ...yo vivo Pitágora... En una zona rural, en Guisa, no es muy efectivo la recogida de basura por esta zona. Guisa se va a los sábados, allá a, a lo que es Honduras, porque nosotros llegamos hasta Honduras, recogiendo los residuos sólidos y llegamos hasta Tabalero por este lado también. Ah, perfecto. Entonces ahora me voy con el otro celular para concluir esta parte y pues venir con un, con un mensaje final de una compañía que, bueno, pues ya ustedes han escuchado los esfuerzos que yo están haciendo y que nos conviene a todos, que, bueno, aquí, muy bien, ah, bueno, aquí me envía Pedro Jacobo, me dice que que muchas veces ellos recogen y dejan así, en esta vamos a ponerlo, en estas condiciones, como que recogen y dejan basura. Entonces eso sería interesante que, que lo tengan pendiente a la hora a de... A veces recoger. en los envases donde la ponen, a nosotros nos damos, si las fundas se rompen, si los perros si las rompen, son, son, fr son frágiles. frágiles debemos de, de, de ayudarnos un poco en eso, porque a veces los muchachos con tanta presión que han tenido en estos días no se detienen a recoger esa basurita que, que regularmente es nato con su aseo de barrido de aseo y, y contiene, lo resuelve. Eh, dice aquí eh, Damar y Enrique, el, el mercado es un dolor de cabeza. Antes había contenedores y ahora están improvisando vertederos. ¿Qué van a hacer con el mercado? Mira, el mercado tiene una, una peculiaridad. Sí. No tiene ni siquiera un depósito de residuos sólidos. En ninguna parte del mundo un camión tiene que permanecer 24 horas parado para que lo, lo, lo, los trabajadores del mercado vayan y depositen los residuos al, al camión. Prendido. Se pasa la mañana entera hasta las 2 de la tarde el camión ahí. Se solicitó que se hiciera un depósito de residuos sólido en el mercado que enfunde en la basura y nosotros cruzamos dos veces al día y en la noche también nos comprometemos. Pero yo tengo que estacionar un camión el día entero para que ellos puedan recoger los residuos y, y depositarlos en el camión. Pues Eso no que... tiene sentido, pero no. esperamos que en la remodelación que viene... Un, un momentito, mi amor, no te desesperes. vamos a acabar de escuchar que nos diga. En, en, la, en la remodelación que supuestamente viene, yo seré de los primeros que estaré ahí eh, ubicando primeramente un sitio donde ubicar un contenedor. Para que el mercado permanezca limpio y ustedes puedan recoger y el camión en un sitio específico, ahí. porque los que, lo que, lo que manejan pollo, agarran los mondongos, la cabeza, y, eso las es un cosas, y lo tiran ahí. Eso es un desastre. La gente que, que, que tiene fruta, ahí lo Los, los mercaderes tiran los residuos sólidos sueltos en el suelo. No, no, eso es imposible. De manera que antes nos perjudica la salud y nos genera un vertedero en el centro de la ciudad. Buenas noches. Sí, otra vez pollo. Estoy viendo el programa completo. Dimele al señor acá, mi ingeniero. Acude a esos eso, eso recoge basura, eso va a pegar esa gente agarrando la basura con la mano, los pies, los zapatitos rotos. Pómbrenle un equipo, que eso es, eso es de necesidad, eso es vital para, para esos recogedores de basura. Hagan algo. Por eso, por esos infelices que están en cabo y lo ponen también al peligro. Oye, me da pena esa gente recogiendo esa basura con la mano. Los cien, todo eso, pues, eh, todo eso. Ayuden a esa gente también. Que la mano sea recoger la basura. Ayúdenle a la salud, al pueblo y para todo el mundo. Motas y guantes. Protéjanlo a esos pobres infelices. Adiós, por pues. ¿y cómo se lo tiran así a recoger todo lo que del medio ambiente no, sí. no, no, no, no. Sí. Es es o se esa, esa es la guapa ¿Sí? Sí. que llama aquí que me, me defiende, dice ella que los trabajadores lo han visto sin guantes. Sí, eso es cierto. Sí. Nosotros regularmente le compramos los guantes, pero lamentablemente ese tipo de personal eh, sufrimos de que siempre o se le pierden o se los roban. Y regularmente lo que hacemos es que se lo cobramos Como un modo de que lo cuiden un poco mejor Pero lamentablemente no valen yo, su, yo, yo supongo Eric, que cuando eso avance Y cuando ya esté la parte de reciclaje Que esté el no, camino no, no. Yo supongo que ya habrá habrá una manera de ponerle uniforme Asignarle equipos más especiales Para por protegerlo más, supongo yo ¿no? Nosotros queremos hacerlo todo eso Pero eh, mientras tanto No ha dado trabajo con esa parte Y no solamente aquí, yo estaba hoy eh, como te decía en Puerto Plata, y, y el mismo problema que yo tengo lo tienen también. O sea, sí, Por manejar... un asunto de nivel de educación de la persona que Eso es lo que campana. queremos, mejorar el nivel de educación cuando ya estemos un poco más estables y tengamos la planta de reciclaje, empezar con, un, con, con una educación con cada uno de ellos. Porque eso va más con la educación que con otra cosa. Bueno, agradecemos entonces este interesante diálogo que hemos tenido. yo creo que, que... Usted ha visto cómo es la, la. No es lo mismo en otro programa que en este. La, el nivel de interacción que tenemos con el pueblo es algo asombroso. Por eso fue que yo accedí inmediatamente, porque yo sé que. <ríe> Buenas noches, dígame, caballero. Oye. Sí. Yo quiero esa compañía, que son unos tiestos de camiones que andan, están todos dañados. Y los ICS están de sinvergüenza. No, así no, tú sabes, porque él te acaba de explicar. Si tú pusiste el programa ahora, te recomiendo que vaya a YouTube y tú lo vea. Eh, él estaba hablando de una situación, tú lo has escuchado, no hay que repetirlo porque se han manejado con cierto nivel de seriedad y yo no puedo permitir que a ningún invitado, primero venga a faltarme el respeto de algo que tú no conoces y segundo, de este diálogo que hemos establecido, que él ha hablado y ha tratado esa parte, y ha dicho a la inversión que ellos están dispuestos a hacer y que tienen todas las ganas de hacerlo como ellos lo han establecido para que tú venga a hacer un comentario suez frugal que no permito en este momento. Muchas gracias, Pitagón. Finalmente, un mensaje para toda la gente que, que nos sigue viendo y, y los servicios que ustedes estarán ofreciendo, que parece que habrá un matrimonio por mucho tiempo. Ojalá y así sea y podamos reivindicar algunas situaciones que, que quizá la población entiende que no le ha ido muy bien, pero nosotros nuestro compromiso será estar aquí firme y todos los días mejorando para darle un mejor servicio a cada uno de ustedes. Así es que nosotros nos no ponemos a disposición. Ya tú sabes que cuando tenga los horarios, háganoslo llegar. Sin no lo tenemos, lo tenemos. Lo, me, lo puede, me lo puedes hacer llegar para yo colaborar, para que la gente esté orientada y esto sirva como un canal de información, porque yo creo que hemos recibido mucho del pueblo y algo debemos darle. Así y mismo. nosotros estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias, Pitágoras. Muy amable. a tu público también le agradecemos cada una de, la, de las inquietudes que tenían. Pues muchas gracias, ¿ustedes bien? Pues ustedes vieron, estuvimos conversando con el licenciado del Crise. Y qué bueno. Última llamadita, no se podía quedar Pedro Cuello. Déjame, no te me vayas, déjame dejar esta, esta, esta personalidad que siempre pues nos sigue. Buenas noches, dime Pedro. Buenas noches, mi tarde. No, oyendo aquí el señor me da una satisfacción saber que ellos están eh, tratando de resolver los problemas porque... La colina, que no tenga en cuenta la colina primera y segunda etapa, de La colina, el baño de allá arriba. De basura, abaratado de basura. Lo otro es, mi en el de que no hicimos una un acuerdo con las autoridades y que no iban a abrir siete frentes de trabajo. Y esta gente no ha quedado mal, porque apenas están trabajando con los frentes. Entonces tú sabes, que Tenían una reunión con usted hoy, no sé qué pasó. Mira yo, no, mira, yo no le Pedro, yo no le guardo nada a nadie. Yo hablé con el Medo Cabo para que se, se conversara con el representante del Poder Ejecutivo que estuvo aquí, el señor de la Cruz, y no me dio respuesta. Entonces yo tomé la decisión de hablar con él, vamos a ir a una comisión, vamos a ir directamente a Obras Públicas, Santo Domingo, al despacho de él. Ya yo conversé okay. con él a nombre de los grupos y yo en la JIP okay. me voy a llevar una parte porque yo me puse como intermediario, yo soy un hombre serio, que respeto sí, los si no, acuerdos no, no, no, no. y los compromisos que he hecho y el que nos falló lo vamos a decir hasta el momento el director de Indio Medo no ha cumplido lo siento mucho mi querido amigo pero amor nos quita conocimiento eh, finalmente fíjate cómo la actitud de la gente la medida que tiene la información va cambiando porque toda esta información que tú has dado hoy la gente no la conocía sí sí buenas noches dígame se le cayó la llamadita. Gracias por tu visita y yo, yo espero que esta sea una de tantas más. Cuando tú quieras, estaré por aquí muy amable y me he sentido muy bien en tu programa. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, señor director, vamos a cumplir un compromiso de publicidad y luego de ello venimos con muchísimos más. Pues no se nos muevan de ahí, estuvimos conversando eh, de manera extensa. Ya ustedes saben que este diálogo será de manera permanente. Yo ya me declaré su relacionista honorífico a partir de hoy. No se nos muevan de ahí, vamos en un momentito.